En primer lugar, queremos dar las gracias a todas las personas de Chiclanes y Fuera que nos están apoyando y acompañando en estos casi 40 días porque llevamos mucho tiempo trabajando en una empresa que incumple continuamente sus obligaciones y que responde diciendo que esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas y cuando nos hemos organizado en un sindicato, ha empezado a despedir a nuestros compañeros Por eso estamos en huelga, para protestar por las condiciones de trabajo tan malas en las que vivimos y para enfrentarnos al despido de dos compañeros por reclamar sus derechos y organizar un sindicato para defender los derechos que tenemos como trabajadores. Pues que sepa la empresa que la situación solo se va a arreglar cuando reconozca que tiene un conflicto y ponga la voluntad de resolverlo, readmitiendo los despedidos y poniéndose a solucionar los problemas que hay, que son muchos. Empezamos en la huelga el día 11 de noviembre. El convenio de nosotros está producido desde 2015 y cobramos menos desde que en 2015. Estamos cobrando 830 de salario base, sin plus, sin nada. No. También tenemos tres pagas y no cobramos ni una. Un mes de vacaciones y solamente cobramos 15. Días festivos, sin días libres. No tenemos nada, no cobramos ni día festivos, nada. Fuimos a hablar con la empresa, un grupo de personas para ver si podíamos, por la buena, conseguir algo. Una vez que nos afiliamos al CGT, no pasó ni un mes, ahora nuestra compañera Paqui, eh, que llevaba 17 años, y a la semana, semana y pico, me sumí, que soy el delegado sindical del CDT. Nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo, y lo único que pedimos es la ley, que respeten la ley, lo único que pedimos. Muchas gracias y hasta la próxima.